Hablar del Espíritu Santo no tiene nada que ver con religión. Él es la conexión entre los seres humanos y Dios. Espíritu es energía y santo significa libertad. O sea, estamos hablando que el Espíritu Santo es energía en libertad. También se le conoce como espíritu de la verdad, espíritu en libertad y ajustador del pensamiento. Porque es Él el que te va a pasar al instante de un pensamiento de sufrimiento a un pensamiento de paz. El Espíritu Santo se comunica con nosotros de diferentes maneras. Él se adapta a todos los lenguajes para que todos lo podamos entender, incluso los niños pequeños. A veces nos cuesta trabajo sentirlo, pero si platicas con Él diariamente, lo vas a conocer. Él siempre es tu gran amigo, si tú así lo quieres. No lo puedes ver pero le puedes hablar. El Espíritu Santo también nos escucha y lo sentimos de diferentes maneras. Te pregunto, ¿tú cómo sentirías al Espíritu Santo? Las respuestas son diversas. Unos pueden decir, me da claridad de pensamiento. Alguien puede también decir, cuando hablo de él, siento un calorcito en mi interior. Otros dirían, siento una profunda paz. O uno o una puede decir, siento un hormigueo en el cuerpo. También puede ser que alguien diga que escucha su voz y le da ideas al instante de cómo resolver alguna situación. El Espíritu Santo tiene ese papel importante de transformar algo que pensábamos nos causaba sufrimiento o culpa y si estamos atentos a sus mensajes, nos da la paz y las respuestas que requerimos. Él ha sido enviado por Dios para ser nuestra guía. Lo que hace el Espíritu Santo es escuchar la voz de tu alma. Tu alma es la que te lleva a la paz. Dios te habla a través del Espíritu Santo y extiende su amor a nuestros corazones para que seamos capaces de perdonar. Si conversamos con Él y lo conocemos, nos muestra cosas maravillosas como los milagros, que no ocurren una sola vez a lo largo de la vida, sino ocurren a cada instante. Como al ver la luz del sol, al respirar, al oler una flor, al disfrutar viajar, comer, reír, bailar o lo que te encante. Él se alegra que le demos un lugar en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios, agárrate del Espíritu Santo y no lo sueltes. El ajustador de pensamiento logra hacer cambios en tus pensamientos, los cambia al instante y te lleva del sufrimiento y de manera muy fácil te conduce a tu paz. Tan solo requieres llamarlo, Espíritu Santo, elijo mi paz. Y en ese instante te es concedida la paz. Él te brinda la libertad, pues al reconocer que Él es tu guía, tú le entregas tus juicios las culpas y Él los regresa al instante en amor y te dice, «Suelta, ya te liberé, ya no hay por qué sufrir, pues no hay nada que perdonar». Jesús, Mahoma, Maestro, o como tú le quieras llamar, es la expresión física del Espíritu Santo que te guía y te sana. Él nos dio el ejemplo, «Suelta el control y confía en Dios como lo hizo Jesús en amor». Él perdonó, y si Él pudo, también nosotros podemos. El acusador del pensamiento siempre evalúa desde el amor, y lo que no nos pertenece simplemente lo trae a la luz y lo hace desaparecer. En ese momento es donde vemos el perdón. Conversa siempre con Él. No basta solo una oración, háblale durante el día, en cualquier momento que sientas Tristeza, enojo, miedo... Él te perdona y te libera de ese pensamiento erróneo. Él siempre te abraza. Es un gran regalo que Dios nos da. ¿Te preguntas cómo puede haber tres personas en una sola? Para hablar de la Trinidad, doy un ejemplo conocido, el del trébol. Si un trébol tiene tres hojas en una sola planta, así... Hay un Dios con tres personas. Así en Trinidad, Dios es el Padre, Jesús es el Hijo, todos somos como Jesús, hijos del Gran Espíritu, y el Espíritu Santo es el que une al Padre y el Hijo con un vínculo eterno y permanente que está conectado con nosotros. El amor es la esencia del ser de Dios, solo se puede conocer cuando se eliminan las barreras de la culpa a través del perdón verdadero. Agárrate de la mano del Espíritu Santo. Él es amor, es unión, paz, perdón, confianza, fe, sabiduría. El Espíritu Santo guía todo el perdón y sanación desde principio a fin. El instante en el que el ajustador del pensamiento pasa tu idea errónea a un pensamiento en donde sientes paz o un hormigón en el cuerpo o un calorcito en el cuerpo, a ese instante se le llama expiación. Es cuando eliminas la culpa de tu mente y te das cuenta de que nada externo a ti te puede hacer daño. La expiación purifica la culpa. Por ejemplo, le puedes decir al acusador del pensamiento, me siento triste. Él te abraza y con su amor en ese momento te cambia ese pensamiento de tristeza y lo pasa a un pensamiento de paz. Nuestra única responsabilidad es reconocer el error y en la expiación se deshace el ego a través del Espíritu Santo y sanas desde raíz ese pensamiento de culpa que es la creencia de separación. Son los juicios las creencias de escasez de ira y sufrimiento libérate de todos esos pensamientos de sufrimiento y deja a dios todos tus temores enojos escasez él sabe qué hacer con ellos no te preocupes y en la realidad enfócate en hablar con el espíritu santo para tu proceso de expiación para la sanación de tu percepción y en humildad en manos de dios suelta todo y verás cómo empieza a fluir todo en tiempos divinos libera a tu hermano de tus percepciones libéralo de sus creencias acerca de cómo debería de comportarse libéralo de llenar tus vacíos y de suplir tus carencias ríndete con inocencia y humildad y sobre todo con aceptación aprende que hay cosas que llegarán y sucederán acéptalas y déjalas libres sin engancharte deja el control y solo fluye no te apegues a nada déjalo ir, no te quedes con nada nuestra verdadera identidad es ser espíritu si estás en ego el cuerpo sufre libéralo y libérate sanar es la experiencia de sentirte libre de culpa libérate de todos los pensamientos erróneos sanar es sentir, liberar la emoción desde adentro ahí donde se gesta la sanación el amor verdadero tiene el poder de sanar todo la pareja, los padres, los hermanos son un reflejo de nosotros mismos y al sanar nosotros sanan ellos pues el pensamiento erróneo de culpa ya no existe y así podremos vivir ese amor en libertad ¿cómo saber si has sanado? simplemente sentirás paz calma y tranquilidad, la sanación es un viaje de transformación, de soltar las percepciones erróneas que lo hacemos a través del Espíritu Santo, vive el presente, la clave es sentir, suéltate y confía, la energía divina te guía desde el amor, el único estado de totalidad de amor y paz está dentro de ti.